Para conectar Edpuzzle con tu Canvas, lo primero que tienes que tener es una cuenta en Edpuzzle. De preferencia, da clic en Sign Up y después utiliza el botón de Sign In with Google. Una vez que estás dentro de tu cuenta, vamos a ir del lado superior derecho a donde está tu perfil. Es el que tiene tu foto. Ahí le vas a dar clic a tu nombre. Vienen cuatro opciones, tú le vas a dar clic a la que dice School. Dentro de School encontrarás en la parte de abajo un área donde dice LMS LTI Integration. Selecciona Canvas. A continuación vienen dos áreas con diferente información, uno es Consumer Key y el otro es Chair Secret. Ahora lo que debes hacer es ir a tu tablero de Canvas y escoger el curso donde quieres tener Edpuzzle. Dentro de Canvas, en el curso que quieres tener Ed Puzzle, selecciona de los botones del lado izquierdo de letras azules el botón que dice Configuraciones. Al centro de la pantalla, selecciona el botón que dice Aplicaciones. Hay un buscador del lado derecho Vamos a poner Ed Puzzle. Una vez que lo encuentras, da clic sobre él. Deberás dar clic en el botón azul que dice Agregar Aplicación. Los datos que te pide los vas a encontrar en Ed Puzzle. Clave del consumidor es Consumer Key. Y secreto compartido es Share Secret. Dando un clic en el botón azul se copia. La aplicación está agregada, sin embargo, no lo encuentro todavía del lado izquierdo, por lo que iré en lugar de aplicaciones a navegación. Sigo estando en el botón de configuraciones del lado izquierdo, solamente que ahora voy a dar clic en navegación y voy a buscar el botón de Edpuzzle. Recuerda también hacer un refresh en la página para que vuelva a cargar. Ahora ya se encuentra mi botón de Edpuzzle. Y ahora, como dice el letrero de aquí, ya estamos listos para crear una clase. Aquí está lista mi clase, sin embargo, yo no voy a dejar tareas desde aquí. Si necesito hacer un video para esta clase, voy a ir directamente a EdPuzzle. Puedo ver que en mis clases ya se creó la de esta clase, aquí también ya está. Y todo lo voy a manejar desde el botón de tareas. En donde dice tipo de entrega, cámbialo a herramienta externa. Y en herramienta externa, pulsa el botón de encontrar y selecciona Ed Puzzle desde el título azul. Aquí es donde encontrarás tus videos que tienes y puedes escoger alguno de ellos para asignarlo a los alumnos. Aquí ya no hay momento de editar. Recuerda que si quieres editar alguno de estos, deberás regresar a la página de Ed Puzzle. Una vez más, aunque estas opciones las tienes por default dentro de Edpuzzle, también las podrás cambiar dentro de Canvas. Este previene de que los alumnos puedan acelerar el video o puedan ir más adelante, saltándose así partes del video. Y este es para ponerle subtítulos en caso de que los tenga. Hay que dar clic en seleccionar al final. Y listo. Ahora tienen una tarea de EdPuzzle que deberán contestar dentro de Canvas y las calificaciones se verán reflejadas automáticamente dentro de la plataforma.